buenas tardes tengan todos bienvenidos una vez más a una emisión de pensamiento libre transmitiendo desde la plataforma facebook del movimiento conservador venezolano y a través de repúblicos tv por youtube en diferido bueno el día de hoy vamos a conversar con alguien muy interesante vamos a tener una conversación bastante interesante y se trata de alguien muy particular sobre todo el, por el hecho de que en Venezuela muchas veces se escuchan ese decir es que en Venezuela no hay derecha, es que, es que la derecha está vacía y, y pues fíjense que se equivoca, la derecha está presente en Venezuela desde hace mucho tiempo y este invitado puede dar fe de ello porque no tiene tres días en esta lucha y le tocó una tarea muy dura. La tarea más dura es que, entre las derechas, lograr una unión no es tarea fácil. Bueno, tenemos a un venezolano empresario, tiene una especialidad en, la, en ciencias administrativas en la Universidad Metropolitana de Caracas, estudió eh, un máster en gestión de obras de políticas públicas en Chile. Y bueno, le damos la bienvenida a Marcos Polesel. Bienvenido Marcos Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. De verdad que es importante que tú estés por acá. Bienvenido. Hola, Hola Carlos. Eh, bueno, eh, vi algunos de estos entrevistados y tus programas y bueno, eh, ojalá yo hubiera podido ver este tipo de cosas allá por el año 2000, en el 99, 98. Yo, yo empecé en política en el año 97, 98, por ahí. Eh, cuando me fui a estudiar el posgrado de, de políticas públicas en Chile y bueno, en, me, en Venezuela en aquellas épocas queríamos fundar un partido de derecha y lo estábamos, lo estábamos haciendo a partir de la plataforma. No sé si tú te acuerdas de una organización que se llamó Luces contra Lampa. Que sí, si llegué a escuchar a algo, si, a Sí, nosotros eh, decíamos de, de prender las luces de los carros. Un día para, para rechazar la, la inseguridad, la criminalidad, que ya en aquellos años era escandalosa, gracias a la luz verde eh, del, de la ley de, eh, del, del Código Procesal Penal, que, que, que aprobó Caldera con su chilipero. ¿no? A partir de ahí se le dio luz verde a cualquier tipo de criminalidad, delincuencia. O sea, el delincuente más bien iba a salir premiado. Y ahí empezó todo. Ahí empezó la desgracia. Bueno, yo pienso que la desgracia empezó ya bastante antes de eso, pero fíjate. También. Eh, una, sí, sí. una de las cosas que, que, que me llama la atención es el hecho perdón, de que... Perdón, Carlos, perdón, Carlos. Eh, eh, eh, yo siempre explico a la gente que la desgracia... O sea, que los temas de, de migración hoy en día están muy, muy en el tapete, muy en Europa, en Estados Unidos. Eh, los temas de migración son temas delicados. Bueno... Justamente el desastre, el gran desastre que estamos viviendo hoy en Venezuela tuvo su génesis, su origen, en una política de migración demagógica, populista, eh, eh, criminal, como fue la política de migración que implementó Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno, donde dejó entrar aquí a todo el mundo, criminales de, de, de cualquier tipo, ¿verdad? También, también entraron gente buena, pero también dejó, se dejó entrar a mucho criminal, eh, que bueno que hizo, hizo en Venezuela su, su carrera y, y se hizo para qué, para que toda esta gente votara por acción democrática. Entonces, para conseguir popularidad, demagogia, populismo, se nos causó un gran daño a los venezolanos que hoy pagamos. Bueno, y lo pagamos muy caro, Marco, porque caro. Eh, y, y la, la, la cosa también es que, fíjate, parte de todo este drama, como tú bien lo dices, es que no había un contrapeso un contrapeso que de verdad que le hiciera frente, porque cuando nosotros decimos, bueno, pero es que hay varios partidos, hay partidos de oposición, yo digo partidos de oposición, pero de oposición a qué? ¿A qué se están oponiendo exactamente? La, la, la cantidad no es calidad. No, y es que todos te tienen un mismo signo, porque eh, eh, ese es el, esa es la cosa, que todos tenían un mismo signo político, todos son de izquierda, todos son zurdos. Entonces tú dices, bueno, pero si yo tengo, ¿dónde voy a escoger yo? ¿De dónde escojo si no tengo? Y es por eso que hemos visto también cómo estas, estas cuestiones de estos nuevos partidos que quieren ser modernos, quieren ser, como decir, bueno, progresistas, pero que tienen en sí, lo que tienen es una estafa por debajo. Entonces... Eh, son muchas cosas, fíjate, por lo menos, eh, no, ¿cómo te defines tú ideológicamente? Podríamos empezar por ahí. Bueno, yo soy, yo soy de derecha porque comulgo con tres o cuatro principios básicos del, del dirigente político de derecha, que es eh, libertad con responsabilidad individual, eh, gobierno limitado a sus funciones propias, economía de mercado instituciones autónomas, libres, independientes y soberanas, organizaciones intermedias, pues las organizaciones que están entre el Estado y el individuo, y la autonomía de poderes. Eh, más o menos eso es lo que eh, me encierra una persona eh, que se puede decir de derecha. Y además, yo soy liberal clásico en los temas económicos y soy conservador en los temas ético-morales, ético ¿verdad? Eh, pero siempre, tú sabes, manejando, eh, manejando las cosas desde la profesión que yo estudié, que es una profesión muy compleja como es la de las políticas públicas. O sea, claro. escuché estos programas que ustedes hablan, muy, a veces han hablado de eh, temas como el de las armas, el control de armas, el del aborto, la eutanasia, eh, to, todo ese tipo de cosas son, son eh, problemas que existen y, y, y esos problemas tienen, tienen una solución dependiendo del punto de vista en que tú te encuentres. El socialista lo ve de una manera, el de la derecha lo ve de la otra. Claro, Entonces, claro. bueno, es lo que tiene que hacer el, el, el ciudadano. Bueno, cuando ve por televisión o ve una entrevista, dice, bueno, compara, compara las dos cosas que son diferentes, ¿verdad? Y la persona cuando escucha las dos campanas sonar, él se identifica con alguna de las dos personas. Entonces, él dice, este es Carlos habla como yo, como, yo, como yo pienso. Entonces, yo me identifico con Carlos entonces yo voy a votar por Carlos porque él claro. habla en función de los mismos principios que yo defiendo así claro. debería ser, pero tú sabes, en, en Venezuela y también en otros países bueno se presentan miles de candidatos y los candidatos, tú sabes eh, hablan lo que sea con tal de ganar votos, entonces bueno, no se sabe bien la diferencia, y como en nuestros países todos es izquierda, no tenemos el otro, el otro contrincante que es de derecha, pero sí, ahora sí lo hay, no lo que pasa es que es tan no, grande, que, no están que, y también la de la que no, no, nos limita. Claro, lo invisibilizan, invisibilizan ah. el, el movimiento. No, Fíjate. nos bloquean, nos bloquean. También, también. Fíjate, hay otras cosas, Marcos. Fíjate que el mundo de hoy ya, mucha gente dice, no, pero es que ya no es izquierda y derecha. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque estas corrientes nuevas se han ya equipado con lo que eh, lo que siempre había, lo que eran los conservadores de los como tú dices los liberales, era el libre mercado, Esa era la bandera contra la que bueno, la izquierda lo asumió, la izquierda dijo, no, pero es que el camino es el libre mercado entonces ahora todos los combos eh, te están. entre el comillas, mercado. entre comillas sí, no, pero fíjate O sea, sí, tú, sabes hay, tú sabes que hay gradualidad o sea, por ejemplo uno un, uno, un dirigente político de derecha como yo ¿qué, qué dice? bueno, que el, el Estado no puede ser empresario, el Estado no puede ser un jugador del del juego, no, El claro, Estado claro. tiene que ser un árbitro. ¿okay? Claro, Entonces, claro. El, el, el socialista dice, no, además del árbitro, tiene que ocuparse de las empresas básicas y neurálgicas del Estado. Y, y el más socialista dice que se tiene que ocupar de todo. Bueno, ahí está la tragedia del socialista. Así es, fíjate, pero como, como te estaba comentando, ah, ya muchas de estas corrientes se han como que equipado con la cuestión del libre mercado y tal. Y tenemos entonces eh, lo, que, lo que conocemos con el, el libre progresismo, que es como que esa cara amable, ¿no? Que se quiere aparentar, pero que está trayendo cosas. Y te lo digo yo, que yo vivo en un país, de supone, del primer mundo, pero que eh, lo que yo estoy viendo aquí es que están arropando una especie de agenda globalista donde están metiendo en ese combo ya las cuestiones más que... Yo pienso que eso todavía en Venezuela no ha llegado por la situación, pero va a llegar en algún momento y es toda esta agenda globalista que está... Que, que está... Ajá, pero, eh, Carlos, ya va, un eh, momentico, porque también yo escuché varias entrevistas y no y se está hablando muchísimo del famoso progres. Bueno, mira, eso del progres es algo más viejo que Matusalén, porque eh, hay que aprender a conocer los conceptos políticos. O sea, es decir, hay muchos conceptos eh, en política que significan una cosa y en valores absolutos significan otra. O sea, es decir, un, el pro, un progresista puede ser una persona que quiere y, y, y, y, y promueve el progreso económico, el progreso de la persona y tal. Eso es en valor absoluto. Pero el progresismo en política significa algo más a la izquierda de la socialdemocracia. ¿Entiendes? O sea, el progresismo es una corriente del vale. socialismo que se ubica en el mapa ideológico más a la izquierda de los reformistas o de los socialdemócratas, que son la misma cosa. El reformismo y los socialdemócratas son, son sinónimos. Cuando sí. tú te vas más a la izquierda, te ubicas ya en, la, en el área de los progresistas en política. De más izquierda, y de paz, te vas más a la izquierda y vas al laborismo, y así vamos. Fíjate, por aquí nos hacen una pregunta, eh, eh, Leonardo, Leonardo Camacho nos dice, ¿qué opinión tiene, era lo que estaba conversando ahorita, qué opinión tiene el señor, puede ser, en cuanto a la agenda globalista 2030, aborto, eutanasia, ideología de género, saludos, Saludos, excelente programa como siempre. Saludos, Leonardo, por aquí en el parte Partido Movimiento... Claro, vamos, vamos, vamos a ir respondiendo, rapidito, rapidito. Sí, sí, eh, sí. El, la Agenda progres que se llama hoy en día, es simple y llanamente la, la, la, la... ¿cómo se llama? La promoción o el trabajo o el movimiento que hace la izquierda internacional, que es más vieja que Matusalén, ¿verdad? Con los mismos temas de siempre, pero ¿para qué? Para hacer lo que hicieron en Venezuela. Secuestrar países secuestrar territorios, secuestrar instituciones, ¿para qué? Para tener más poder, más poder económico, más dominación, y ellos hacerse más fuertes. Eh, hace, ellos, ellos hacen alianzas entre países de la misma eh, ideología marxista, porque en el fondo todas la, la, las corrientes mmm, postmodernistas, eh, progresistas, eh, todas esas que tú las puedes clasificar que, que, que es un poquito complejo, ver sí. eh, ahorita, todas sí. tienen en común muchos principios marxistas. Esa sí. es la cuestión. Entonces, bueno, cuando se utiliza la estrategia del síndrome del envidiado, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, que el rico eh, eh, deje de sentirse envidiado porque yo estado socialista, voy a eh, arreglar la vida al pobre así, así el rico no se siente envidiado por el pobre esa es una estrategia socialista bueno y eso es lo que ellos utilizan para manipular a la gente y llegar al poder y el resentimiento lo utilizan con el pobre por decirte algo esa es una, ese es un método de la agenda progresista que no es tan progresista sino es la vieja, la vieja historia de los socialistas de dominación de poder Solo que ahora usan los medios digitales y son mucho más efectivos, porque si claro, la... ahora son más modernos y todo eso. ellos no son gafos. Ellos usan todos los medios de cada época. Eh, wow. y, y ellos lo, eh, lo que tienen ellos es compromiso, disciplina, eh, seriedad, eh, organización. Y eso es lo que los lleva a ellos al poder. Entonces, Fíjate, aquí, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay del otro lado? Tiene que haber del otro lado. Gente como Ronald Reagan, como la Thatcher, como eh, gente que... estadistas, porque hoy en día no hay estadistas, ni siquiera en la izquierda. Entonces, imagínate en la derecha. Entonces, eh, eh, estadistas verdaderamente de derecha, pero bueno, eh, respondí a la pregunta de la persona, la agenda progres no es otra cosa que la agenda de dominación socialista que... Con que, que une une a varias cosas, como los islámicos, el terrorismo islámico, o sea, encuentra similitudes y coincidencias con la agenda de la del marxismo, ¿ok? ¿Y otra pregunta? Te... Ahí? Aquí, Jesús, aquí Jesús Enrique Hernández saludos a Jesús, está preguntando ¿por qué crees que no se termina de dar una verdadera coalición de derecha que cale entre la población venezolana? eso es lo que, En base a eso te iba a pasar una pregunta, porque tú tienes una labor de prácticamente un, un inventario de, de, o una, un conteo, cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos. ¿Cómo bueno, va esa pregunta, eh, bueno, esa pregunta, por ejemplo, eh, eh, contestarla en el año 2000, no, no, se podía, no se podía contestar como se te la puedo contestar ahora. Ahora en Venezuela, por ejemplo, con la gente que queda en Venezuela, un, los movimientos de derecha que hemos logrado cohesionar a través del Frente Nacional de la derecha unida, eh, encuentra mucho, mucha aceptación, te lo puedo, mira, te lo puedo garantizar, porque mira, el trabajo que nosotros hemos hecho viene del de, de año 2000, un poquito antes, pero en el año 2000 éramos cristóbal colón que decíamos que la tierra era redonda, nadie nos creía, pero hoy, hoy ya no es así, hoy tú hoy encuentras gente, bueno, lo puedes ver en las redes, lo, lo que pasa es que en Venezuela ya es tarde. por ejemplo, si nosotros hoy tuviéramos el mejor, la mejor coalición de derecha del mundo, es totalmente inútil porque ya el país está totalmente secuestrado. Ya Venezuela no existe. Venezuela no tiene salidas. No hay salidas. Venezuela cayó en un foso. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero Venezuela ya cayó en un foso del cual no va a salir. O sí, sea, no salir, no Cuba, salió, Cuba entró, cayó en un foso del cual nunca salió. Y así puedo nombrarte muchos ejemplos de otros países como Norcorea, Irán, Turquía, China y muchos otros países que han caído en la fosa para y ahí no van a salir. Justamente eso es el club de ese club de países donde está metido este. Fíjate, son varias preguntas que nos están llegando. Marco, no, no me va a dar tiempo leer, pero a ver, aquí dice eh, la derecha sabe vender el concepto de libertad. Otra pregunta que nos dice cómo afecta a Venezuela la llegada de Biden al poder en Estados Unidos. Aquí Leonardo pregunta ¿qué bueno, la derecha, ajá, rapidito, la derecha tiene que aprender a hacer a hacer lo que hace muy bien la izquierda de no de no promocionarnos como como lo que somos los que hacemos las cosas perfectas y nosotros eh, digamos la economía de mercado en la que funciona la que tú trabajando vas a tra no nosotros los políticos de derecha tenemos que empe empezar a aprender a manejar sentimientos no solamente buenos resultados tenemos que, por eso es que nosotros en el Frente Nacional de las Derechas Unidas tenemos el grupo de los nacionalistas que esa bandera, esa bandera sentimental esa bandera de sentimiento nacional y de patriotismo eh, nos puede ayudar a nosotros a toda la derecha, digamos a que ellos nos abran, nos abran paso, y ahí ir metiendo las ideas liberales, ir metiendo las ideas de capitalismo, ir metiendo las cosa pero ese, esa estrategia es la que nosotros debemos y podemos usar. Un sentimiento en vez de racion, racionalismo y buenos resultados. ¿Qué otra pregunta? Bueno, pero, bueno aquí hay varios... Eh, ¿Cómo afecta a Venezuela la llegada de Biden al poder? Bueno, bueno eh, la llegada de los demócratas al poder es, es como si estuviera Jimmy Carter y se los voy a contestar rapidito. Jimmy Carter es el que entregó Venezuela a Cuba en el año 2004 con el referéndum revocatorio ese señor coordinó toda la farsa electoral de la cual pendió todo en ese año Venezuela se acabó, en ese año Cuba tomó posesión formal de Venezuela eh, legítimamente y el señor Carter lo vi yo con mis propios ojos en el hotel Melilla Caracas brindando con todos los funcionarios del CNE por el éxito obtenido del régimen bueno, y no te puedes olvidar a Gaviria, porque con el Suprema Supremamente, no sé qué cosa, eh, también. A Gaviria, eh, la OEA, el Centro Carter, McCoy y compañía. En el año 2003, en la firma del acuerdo de oposición-gobierno, se acabó, se acabó toda salida eh, eh, de, de, posible en Venezuela. Fíjate, eh, por lo menos nos preguntó aquí, ¿qué opinión te merece el papel de la derecha cobarde? Pues una derecha cobarde, de estilo Macri, Duque, Piñero, que, que son la derechita cobarde. ¿Quién es la derechita cobarde de Venezuela? ¿Hay una derechita cobarde de Venezuela? O... Bueno, bueno, bueno eh, la persona que dice derecha cobarde, eh, más bien debería decir la derecha falsa o la falsa derecha. Esa falsa derecha son los principales colaboradores de, la, de, de, de los objetivos que logra la izquierda. ¿Entiendes? entonces esos falsos derechistas hay que desnudarlos también. Esa Es una tarea que nosotros también que tenemos que hacer, porque el señor Piñera nos engañó a todos. Por ejemplo, se suponía que era un candidato de derecha, y yo estuve en Chile y yo lo apoyé a él. Pero él, él es el primer colaborador. Él es, mira, él, yo, yo lo declaré varias veces. El señor Piñera es el, es el caldera venezolano, el caldera chileno. Caldera fue el que de ¿no? el a, a, a toda esta tragedia, le dio cancha a la izquierda que más, de la cual más nunca nos libramos, no, y el señor va a pagar por eso. No, y, la, y ya ganaron la asamblea constituyente en Chile, ¿ah? ¿eh? Ya eso no, ya ya está perdido, porque ya tú entraste en la agenda de la izquierda. ¿Entiendes? Sí, en no tenías que haber entrado en la agenda de la izquierda. Entonces, o sea, te... el, el error, o sea, fíjate quién es el responsable de lo que va a pasar en Chile. La izquierda no. Es Piñera y su falsa derecha. Que le abrió la puerta, claro. Ese, pero tú sabes que eso, eso pasa con estos derechas liberales. ¿eh? O sea, me, me va a perdonar, pero eh, esos que dicen no, soy derecha liberal son los que le terminan abriendo las piernas al, al, a, lo, a los globalistas, a las izquierdas más más destructivas. Más yo, yo soy de derecha, yo soy de derecha. ¿Y qué hubiera hecho yo en Chile? Yo les corto yo les la corto cabeza de, de una vez. Esa agenda. ¿Cómo? Me mando a parar las manifestaciones con el ejército. Y pongo un toque de queda de un año. No, lo que tiene que controlar son todas esas ONG que están allá, que todas viven de. Porque ¿quiénes pagan todas esas. Mira, toda esta vaina viene de los ONG, todas esas, todo eso se mueve con eso. Claro. Aquí, claro. aquí no están haciendo otras preguntas. <risa> Dice eh, Gris Guerra, salud gris. Dice, ¿los, los verdaderos opositores de Venezuela están presos o exiliados. Tú, tú Mentira, estás preso todavía. Mentira. Lo porque eh, Leopoldo no es ningún opositor. María Corina está libre, no está presa. Ella no es ninguna opositora. Ella no tiene moral para hacer oposición. Ella no tiene moral para decir absolutamente nada. Todos los que se disfrazaron de oposición en este país fueron activos colaboracionistas de este régimen. Y yo fui testigo de ello Por eso que yo desde el año 2004 les monté la guerra. Y a partir de ese momento, ellos me la montaron a mí. Yo estaba empezando a surgir como una figura política, entre comillas, empezando. O sea, me, me empezaban a entrevistar en algún lado. Bueno, yo empezaba a decir las cosas de frente en el año 2004, 2005. Mire, señores, aquí estos señores son colaboracionistas. Porque yo fui testigo, yo estuve en la Coordinadora Democrática. Yo, fui, yo vi como ellos, ellos se reunían con José Vicente Rangel para cuadrar... Eh, eh, posiciones y cambures, entonces yo no yo me salí de eso, porque yo no, yo no, no participaba, yo, yo en la coordinadora pregunté 50 veces qué hacía Arias carden allá, Arias Carden allá adentro, 25 mil sí. veces lo pregunté, entonces bueno, eh, eh, era uno, éramos tres o cuatro, que, que nos habíamos dado cuenta de estas cosas, éramos muy pocos, había una montaña de gente en contra nuestra, y bueno, pero por lo menos quedó constancia de ese trabajo y hoy en ya. día se da fruto, pero es, claro. poquito, es de, un poquito. De, todo, de todos estos personajes que están, digamos, que a la palestra, en lo que tiene lo que se llama la oposición, ¿hay alguien que vale la pena, rescatable, o, o están todos metidos en el, en la miga, bueno, en el mismo eh, re, No, rescatables, ya ese trabajo lo hicimos, ya lo hicimos porque en un momento dado, después de lo que sucedió con Oscar Pérez, bueno, yo me, me, me, yo me desmotivé muchísimo, me, me, me entró una depresión muy grande. Cuando me logré recuperar, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer ahorita? Porque después de lo de Oscar Pérez, aquí la gente empezó a escapar de Venezuela caminando. Sí. ¿Okay? sí eso eso marcó, marcó un antes y un después. Entonces, bueno, yo agarré y empecé a recoger, a, a volver a contactar a toda la gente que yo sé que fue tan coherente como yo que siempre fuimos coherentes, siempre dijimos que no había que participar en elecciones, siempre fuimos coherentes y fuimos, fuimos poniéndonos en contacto y creando esta alianza que se llama Frente Nacional de las Derechas Unidas donde sí te puedo certificar que hay un liderazgo que, que hoy tiene moral para hablar y además defiende ideas al principio y quiere al país y, y, y, y esas personas que tú, que digamos que están como confederadas allí... Yo te, lo voy, a mandar, yo te lo voy a mandar una lista de ellos. Está Nelson Ramírez del Movimiento Nacionalista, Tabasco da Costa del Movimiento Nacionalista, está José Luis Santa María. Ellos fueron presos políticos, pero presos de verdad. Yo sí, de sí, verdad. Sí. Yo, fui, yo vi la casa cuando, cuando fueron a buscarlo, cómo le dejaron la casa. O sea, le, le, le rompieron las camas, las camas de madera se las rompieron con patacabras. ¿Ok? o sea, eh, yo vi, yo lo vi, lo grabamos lo pusimos en la red. O sea, hay, sí hay, pero nosotros desde Venezuela, Carlos, podemos hacer poco o nada. Ya esta tarea titánica ya se, está más en manos de los venezolanos afuera que de nosotros aquí adentro. Lo que podemos hacer nosotros que estamos aquí adentro es eso, es decir que la plataforma eh, de oposición de derecha existe es legítima es legítima y, y puedo certificarte que son personas con las que se puede trabajar. Mira un pequeño ejercicio que te voy a hacer, un pequeño ejercicio imaginario. Evidentemente la geopolítica cambió, Trump se fue, ya Trump se fue lamentablemente y Estados Unidos está en manos de, de cualquier cosa menos menos es un régimen globalista lo que tiene Estados Unidos. Bueno vamos, ahora, vamos ahora a hablar de Trump, vamos a hablar de Trump también. Sí, pero fíjate, lo, lo que te iba a decir, eh, evidentemente que okay, la geopolítica cambia. Lo que puede venir ahora de, de esta gente de Biden no es lo mejor, pienso yo, porque ya los estamos viendo enfilados a tratar de poner, un, de echarle una bendición a unas elecciones que ahí puede, ahí puede, ahí puede haber un chamorrazo, ahí puede haber cualquier... Lo, lo, la redición de Obama, pues. Algo así. Entonces fíjate, eh, no te has planteado este pequeño ejercicio que te voy a hacer, Imagínate. Suponte que mañana te llame un cónsul de Rusia o algún ruso. Un funcionario de estos de Rusia. ¿De Rusia? Mira, ¿ah? ¿De Rusia? Mira, mira lo que te voy a decir. Mira, y, te, y te dice, Marco, nosotros estamos obstinados de Maduro. Nosotros somos, evidentemente Rusia es, sabemos lo que es Rusia. Putin, sabemos lo que es Putin, son colonialistas. La autocracia, eso lo sabemos. Son unos bichos, son unos bichos. Son unos bichos. Pero ellos te dicen, mira, yo estoy harto de de, de, de de Maduro. Yo estoy harto de él. yo ¿Qué te parece si... Mira, yo necesito tener inversiones en, en, en Venezuela, pero esta vaina de las sanciones resulta que no podemos mover materiales, no, no tenemos manera, y yo necesito sacar a esa gente. Yo no puedo poner tampoco a los... A los a los bicharracos estos, a los berracos estos que están, porque son lo mismo. Tú estás preparado, si nosotros te apoyamos, tú tienes la gente, podemos, o sea, tú pudieras dar un paso en el sentido de negociar con los rusos. Mira, mira hasta dónde te estoy preguntando. Facilito, en, ah. cuanto, en cuanto termine la, tele, en la llamada telefónica, supuesta, sí, la llamada telefónica, hipotética, en cuanto yo cuelgue, llamo a a los Estados Unidos, pero no al presidente actual. Pues. Ajá, ¿y a quién llama? Llamaría a, a, a, a, al más, eh, digamos, al más cercano líder, tanta, o al grupo de líderes, o al que manda, o al que manda, manda, manda, manda, de verdad, en el Partido Republicano. Ajá, ¿quién será ese? ¿Será Trump? Ahí, ahí me tengo, ahí, ahí hay que, mira, ahí hay que verlo, porque el Partido Republicano no está bien no está bien no está muy impresionado están lo que llaman los rinos no se portó bien pero tampoco se podía portar bien o sea, estaba en un estaba en un, digamos en, en una bien. situación caótica y Trump eh, también fue causante un poquito de eso porque Trump es una persona que viene no viene del mundo político entonces era, una, una, era un outsider peligroso para el partido republicano y el partido demócrata que ellos siempre tenían su baile junto, entonces este señor les estaba dañando el baile, como como en Venezuela pasó cuando de Dicopey, ¿no? este vino uno que les dañó el baile, bueno y, de, y, des, y desarmó desarmó ese ese acuerdo que siempre había entre Dicopey que bueno gana tú un poquito después gano yo déjame a mí y lo arreglaban haciendo fraudes y, y trampas en la mesa electoral entonces vamos a ver, pero el Partido Republicano tiene tiene líderes, tiene líderes. Ahora el partido republicano tiene diferentes corrientes. Sí. Hay va. irse a la corriente de Ronald Reagan. O sea, esa es una, esa es una eh, ¿cómo se llama? Esa es una guía, una guía. Tenemos que rescatar y apoyar y contactar a todos los líderes políticos del partido republicano que desciendan de la rama de Ronald Reagan. Sí, pero okay. esto, recuerda y que tenemos ¿Tiene poder esa gente ahorita? Pues digamos, poder de mando, poder de... Bueno, pero es que esos son los únicos que si llegan al poder van a hacer lo que nosotros pretendemos. Claro, pero... pero nosotros estamos, ¿no? estamos en la llamada imaginaria. Cortaste. me dijiste, ¿A quién voy a llamar? Bueno, ponte tú. Llamaría, ponte tú. Eh, eh, Marco Rubio no sirve. Marco no, no. Sirve. Eh, eh, hay unos... Pero pasiva. lo que quiero decir es que qué mensaje daría. Es decir, tú te sentarías a conversar con los rusos. Porque no, no, no, no, no. Yo con los rusos no puedo hacer nada. <risa> nada. Ni con los chinos, ni con los rusos, ni con los iraníes, ni con los Erdogan en Turquía, nada. Con esa gente es meterte con el, con el crimen. Es como si tú, es como si yo te preguntara, tú te asociarías en un negocio con un tracalero. Sí. Ahora, quienes pudieran? Porque eso, mire, eso es mentira. De que, bueno, no, lo, vamos a hacer otras marchas y vamos a Miraflores, Eso matan a todos. Eso, eso ya no estamos a ese nivel. Ya, ya a ese nivel, ya eso se acabó. Lo dejamos el salga, en el año 2007. No, ya, eso ya, ya, ah, ya, ya. Como ya tú lo ves, lo, lo, esto se va a resolver en las grandes ligas. Esto no se va a resolver ay, ya. Pero ya, claro, eh, lo he dicho, lo he declarado públicamente. Eh, cuando fui en Europa lo dije, está en los medios está reseñado quedará en venezuela si no se interviene como se intervino en irak aquí no hay salida Bueno, pero eso tiene que ah, venir de, parte de, de, de o sea, tiene que venir alguien que convoque eso también o sea quién quién va a dar ese paso o sea, de colombia ya colombia la perdón. No, ese paso lo puede únicamente dar una persona como el, el, el Bush padre por, por ejemplo hay que buscar en el Partido Republicano esa, esa rama de gente que, que en el pasado ¿verdad? hizo lo que tenía que hacer. Porque Perfecto. yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, si Ronald Reagan hubiera estado en el lugar de Trump, esta guachafita se hubiera acabado hace tiempo. Te lo digo desde ya. Ahora, Trump también... Es una persona que yo no, yo no soy fanático de él, sí simpatizaba. Es más, porque eh, hizo declaraciones que bueno, nunca nadie hizo a favor de nuestro. Está bien. Pero realmente actuó peligrosamente. Sí. O sea, yo no vi, no vi, no vi eso. Bueno, yo no vi esa, esa intención peligrosa hacia este rey. Sí, la sanción de todo lo que tú quieras, pero yo creo que eso lo usó él más bien para llegar a negociaciones, porque es que él es un comerciante. Él es un comerciante. Él es lo que quiere es comerciar con, comerciar con cualquiera, porque él cree que comerciando se pueden lograr las cosas. En política no. En política no que la libertad de Cuba la, la está prometiendo desde, desde Eisenhower, están prometiendo la, la libertad para Cuba. Kennedy, Mira, ahí... Kennedy, nosotros estamos pagando los errores de Kennedy. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, ¿quién es el Partido Demócrata? Varias preguntas. tiene el Partido Demócrata tiene un canal directo con el régimen castrista en Cuba. Eso está desnudado de, de claro, ya. Claro, claro, fíjate. Aquí dice, concretamente, ¿qué podemos hacer los venezolanos en el exilio por la libertad? Otro que dice, ¿cuál es el trabajo realizar por parte de los ciudadanos para tumbar relato de la oposición oficial que se adjudica ser la la representatividad del país y no se siente representado por lo mismo. ¿Qué piensa el invitado sobre el panorama político y económico de América Latina en los próximos cinco años? Aquí dice Leonardo, los Bush son unos globalistas. Atención con eso. No todo republicano es tringo limpio. Se echaron al... Sí, país. sí, tiene razón. Tiene, tiene razón. Bueno, eso lo dijimos. El Partido sí. Republicano entregó a Trump. Lo entregó. Lo entregó, entregó yo, yo, yo, tenía, oye, yo tenía muy buena, muy buena op opinión, lo veía muy bien a Mike Pence. Oye, yo veía ese señor como un tremendo político. O sea, porque no, a mí me gusta eso, el, el que llega me... a poder ser político. Está bien, pero ahí me, ahí me llama la atención algo ahí, eh, Marco. Eh, Donald Trump... Trump no es estúpido, él no es, si él llegó a donde es, porque no es tonto, pero como, y eso me da a mí la suspicacia un poco de... No, no, no, no, no, él no. por no ser, no, él por no ser político cometió errores. Porque digo, o te vas... a hacer cosas. Dos días antes te descubriste que este es un traidor, que lo tenías ahí cinco años, lo tuviste y lo te descubriste dos días antes. Bueno, o sea, pero, o sea, pero o sea, fíjate, eh, las cosas que no se pueden, bueno, vete a tú a saber qué fue lo que pasó ahí. Pero por ejemplo, el Partido Republicano, sí, los, los, los líderes del Partido Republicano en, en el Congreso y en, en la vicepresidencia se sentaron un momentico y dijeron, mira, vale, si me pongo al lado de este señor, se arma el desorden aquí. Si me pongo del lado de, de la, de la, de, del status quo, bueno, seguiremos, seguiremos un poquito de los demócratas, un poquito de los republicanos, un poquito de los demócratas y un poquito de los republicanos aquí otra vez dice ante la imposibilidad no, dice, ante la imposibilidad real de una intervención internacional, el invitado no ve posible plantear una salida nacional, hay alguna es salida imposible, es imposible o sea, yo, yo tú, Marco, que tú no eres político porque no, porque tú no das esperanza, no, que yo no yo no soy, yo no soy un político que, que, que vamos ver, te voy a dar falsas esperanzas ni, ni, ni soy un demagogo ni un populista, te estoy diciendo que en Venezuela no hay salida Venezuela ya no tiene salida y te lo eh, porque estoy aquí adentro y me doy cuenta de cómo esto está totalmente tomado y copado hasta las bombas de gasolina. Ajá, Marco, está pero ¿cómo hacemos? Los ciudadanos venezolanos que estamos aquí adentro no podemos salir de esto que me digan la vida porque no la hay. Tiene que haber una intervención internacional y como y como te dije, si no la hay, esto queda para siempre. Por eso te digo, mira, o sea, eh, eh, hay, hay solo eso es culpa tuya, hay... culpa tuya, culpa mía, no, culpa de los no. colaboracionistas, culpa de la de la dirigencia que hasta ayer nos decía que votando íbamos a salir de esto. Dime ah, a, a a eh, María ah, María Corina y compañía, hasta ves... el día de ayer nos decía que votando a salíamos de esto. Yo le voy a decir algo, yo apoyé a María Corina, ¿sabes? Yo apoyé a María Corina, eh, a, el año pasado yo estuve apoyando a María Corina y, eh, y yo dije, hasta que yo dije, no, este no es el autobús mío. O sea, me di cuenta y dije, no, yo me bajo el autobús. Eh, lo que, bueno, me, lo que no, me... María, siento, María Corina no, hoy no tiene moral para decir que el CNE es una porquería, porque ella fue diputada elegida por el mismo CNE que ella hoy critica. Ella participó en elecciones con el mismo CNE que hoy ella, ella hoy critica. Ella participó de, de unas primarias de la MU organizadas por el CNE que ella hoy critica. Hoy no me puede decir que el CNE es una porquería. Ahora, pues, yo, ¿Qué yo, yo, yo te digo, yo apoyo a María Corina porque bueno, eh, pero eh, es lo que te digo, hay un hambre de, de liderazgo, porque también uno come de esos no, es de derecha derecha, pero a la final me di cuenta que no era derecha, ella es, dice que es centro. ¿Pero por pero por qué pasó eso? yo dije no por, no, ¿por qué te pasó eso no, porque no, como, no, como te pasó a ti le pasó a mí a millones no no y te digo una cosa una de las cosas que a mí más me siente es que en ese partido hay mucha gente buena mucha gente que piensa como yo que incluso me escriben y me dicen mira le qué tal porque es que eh, hay, hay un y, y hay mucho conservador que no tiene no tiene manera de, de, de expresarse, entonces ven allí y se quedan allí, pero pero uno, uno dice, bueno, mira eh, tú no puedes seguir en un autobús que no que no te estás convenciendo, y hay mucha gente bueno, buena bueno, bueno, pero, te digo, mucha ver, gente hola. valiosa sí, grandes sí, amigos, sí, amigos. Y, y, y mira, y tuvimos una el Frente Nacional de la Derecha Unida más otras personalidades de derecha tuvimos, no queríamos nadie quería ir, pero bueno como ya no había, como, como no hay nada más que hacer, yo le dije a la persona que coordinó esa reunión, bueno, mira, vale, si tú quieres que yo vaya, bueno, yo voy a ir. Pues tuvimos una reunión en 20 Venezuela con María Corina y bueno, este, expusimos todas las cosas que estamos hablando aquí y, y bueno, eh, eh, realmente llegamos a un acuerdo pues que nos reuniéramos de vez en cuando para ver qué se podía hacer y analizar la situación, pero... Ahí, ahí no hay nada que hacer, Carlos, porque en Venezuela no hay nada que hacer. O sea, en Venezuela, desgraciadamente, desgraciadamente, eh, nos quemaron el país. Ah, pero ¿y ¿qué hacemos, Marco? ¿Qué hacemos? Porque, fíjate, ahí tú tienes mucha gente que te está siguiendo. Hay mucha gente que te sigue. Y no es, no es una cuestión de que tú le vendas una esperanza, sino que por lo menos el caso de nosotros, como el caso de los, los, los republicos, los conservadores, los liberales, es decir... Gente que digamos, estamos trabajando en lo que es la parte cultural, tú lo bien lo que acabas de decir, incluso hasta, hasta siendo conservador en la venezolanidad de la diáspora, porque vemos también como, o sea, somos tan venezolanos que no queremos ni siquiera perder el idioma, no queremos perder de, de nuestras tradiciones, ver el, el amor a la familia. Porque eso es el ser venezolano. Entonces, esa misma filosofía la estamos tratando de, de, de, de sacar, bien sea por estos medios, por, lo, por cualquier manera, y que eso llegue al venezolano que está ya metido en ese infierno que es Venezuela y que de alguna manera pudiera darle una luz. Porque yo te digo una cosa, el, el trabajo de Venezuela es más que todo cultural. O sea, tú, tú, tú me acabas de decir, no sé si me lo dijiste fuera de cámara, ¿verdad? pero la gente que está saliendo de Venezuela caminando, con un saco arriba porque no tiene zapatos y, y todavía llegan allá a Colombia o a cualquier parte y le dicen ¿por qué te viniste? Y te dicen, bueno, porque es que eh, lo que pasa es que fue la corrupción. No, no fue la corrupción, fue el socialismo lo que te sacó de allí. Entonces es un problema cultural que la gente tiene y que todavía no lo han asimilado. Y entonces yo pienso que si nosotros no atacamos la parte cultural en ese sentido, no solamente Venezuela, se perderán todos los países, inclusive hasta donde estamos nosotros, que son el primer mundo, también. O sea, es una labor que, que digamos que nos corresponde a nosotros, te corresponde a ti, tú, tú más que todo, porque tú tienes una, un movimiento y tienes a, a personas o organizaciones agremiadas allí, que de alguna manera están trabajando por algo. Entonces, eh, no es cuestión de tampoco venderle humo a la gente, ni decirle, no, vamos a vender la esperanza, pero pero algo, algo tenemos que hacer, porque es que eh, esta gente, te digo, eh, y, y lo primero que hay que hacer es que empezar a cambiarle la mentalidad la, al venezolano. Creo, no sé si creo que tuvimos un pequeño problema aquí, creo que se cayó la conexión con nuestro invitado. Vamos a esperar a ver si se logra conectar. Pero bueno, ahí eh, ha estado bastante interesante esta conversación, como ya les había comentado, la verdad que Marco siempre es bastante de en sus posiciones. Y bueno, si sí, por aquí me está avisando, Master, que ha tenido problemas el invitado con la conexión, bueno, eso pasa en Venezuela. Entonces, en Venezuela, bueno, cualquier cosa puede pasar. Creo que ya tenemos a Marcos de regreso. Sí, sí. Aquí estoy, aquí estoy. Marco, te lo <ríe> cae. Esto es lo que pasa con Venezuela. Cada vez que hacemos eh, cuestiones así con Venezuela, bueno, eh, vamos aquí a bajar el, el... No, no, no, está bien. Eh, la conexión está bastante buena. Bueno, eh, se puede Mar decir así Marco, pero mira, habíamos quedado mira, mira, no que vamos, que vamos, quisiera, quisiera ver algunas otras preguntas de las personas, pero te voy a contestar eh, un trabajo académico didáctico aquí en Venezuela sí, cómo no, se puede hacer lo hemos hecho, eh, lo podemos seguir haciendo pero la gente mira, la gente de, de verdad eh, las últimas veces que yo, yo pude ir al interior a hacer una, una gira Sí. Yo hice una gira a principios del 2020 por por el Tigre, Maturín, Barcelona, ¿no? Bueno, eh, convocamos a las reuniones y, y bueno, llega, de, tú invitabas y llegaban dos personas y las dos personas que llegaban, llegaban a p porque no había gasolina. Entonces, eh, eh, o sea, también hay que ubicarse hay que ubicarse en el, en el, en el país que tenemos. Y le, mira, de verdad que el otro día me llegó una invitación a, a una obra de teatro de un amigo, ¿no? Y te juro sinceramente que lo último que yo estoy pensando ahorita es ir a ver una hora de teatro. O sea, con eso te digo todo. O sea, lo último que está pensando la gente es meterse en un salón, aprender ideología, política. Marco, yo también percibo cosas que yo uno, uno desde aquí puede ver cosas allá. Y yo veo que hay como una especie de estratos distinto, es decir, hay como una especie de Venezuela paralela, como una especie, como un, un pequeño porcentaje de la población, que es esa población de los bodegones, de, de pago en dólares, recibo dólares el pago en dólares. Do... El 5% de la población. O sea, Pero sí, el 5%, el 5%, sí. el 5 de la población que no llega a 20 millones de habitantes. ¿Ok? Claro. Eso es lo que ves tú. Pero el resto, el resto está como yo. Yo, yo no voy a un ciudadano? bodegón a comprar. O sea, yo, y, y eso que yo tengo, tengo recursos. Pero no, en la zona de los leones. ¿Cómo haces tú siendo empresario? ¿Cómo haces tú para pa, pa vivir allá? Yo no sé. Yo, yo, te digo. Mira, yo, para ir, yo para ir a un bodegón necesito tomar el carro e irme al este. Y, y, y yo no voy a gastar la gasolina en eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, en, en el este que es un micro, un micro, ¿cómo se llama?, un microambiente, tú consigues de todo, y en, alguna, en algunas zonas del interior también consigues de todo, pero son microambiente, para el 5% de la población, ¿verdad?, que tiene acceso a eso, pero el resto, el resto está en el barro, amigo mío, el resto está... Mal, mal. Ah, Marco, ¿cómo, ¿cómo sobrevive un empresario allá? Tú, por ejemplo, tú eres empresario. ¿Cómo cómo bueno, hace ya no sufrimos, ya. Este año, este año, el, el, porque el año pasado tú lo que recibiste fue el puño, el puño en el estómago de la pandemia y ya venías mal. Sí. Y hoy Pero, lo que estás sintiendo es el, lo, las consecuencias, o sea, el morado, la cosa. Este año ya las empresas están cerrando, o sea, cerrando. Antes el año pasado, años pasados, lo que estaban era votando gente. Ahora están cerrando y están rematando y vendiendo todo. Eh, eso es lo que estamos viendo este año. Y, y bueno, las poquitas actividades económicas que quedan ya son informales. Ya son totalmente informales. Y bueno, eso es lo más o menos como se mantiene la gente, en la informalidad total, en la cual ya estamos casi todos. Marco, ¿te ha planteado emigrar? ¿Te han planteado irte al exilio? Muchas veces, sí, muchas veces, muchas veces, porque eh, yo me, yo me pregunto, Marco, ¿tú vas a vivir en un país como Cuba, en un país como, como, como China, como cualquier como porquería sí. de ese? Y, y no es por, y no es por la incompatibilidad ideológica. Yo no voy a trabajar para eh, contribuir oh. a una economía eh, totalmente criminal. Narcotraficante que me tiene sometido día tras día y segundo tras segundo. Entonces, este, wow. Ahora, ahora uno tiene aquí lo, las poquitas propiedades que tiene, le queda uno, tiene aquí la poquita actividad económica que uno puede hacer. Ya uno tiene una edad que no es fácil para emigrar. Todavía me queda mi padre, el cual vamos a, a cuidar hasta que esté. Eh, y bueno, ya, ya la mayoría de las poquitas familias que yo tengo se fue ya para Italia. Amigos ya no tengo. Todos se han ido. Entonces, mira, la, la situación es esa. Y bueno, eh, eh, volvemos, ya, al, volvemos eh, al punto eh, inicial. Fíjate, o sea, Venezuela a... ya entró en una etapa que no va a salir más. ¿no? Pero que se le puede, lo digo incluso hasta por las personas que están, que te siguen, que te siguen en Derechas Unidas, que. ¿Qué podemos Carlos, de, como le digo a todos, le, decirles la verdad. Y a partir de la verdad, empezar a trabajar. A partir del piso firme, empezar a crear algo o empezar a hacer algo. Por ejemplo, eh, podemos hacer un trabajo conjunto entre los venezolanos en el exterior y nosotros acá para, para organizar de verdad, de verdad esto y. En dado caso que se abre una, una ventana de oportunidad, en el dado caso que se produzca un escenario favorable, nos no ya preparados y listos. Eso sí se puede hacer, pero, pero, Mira, pero trabajando más en base a la realidad. Claro. Mira, ¿okay? ¿qué opinión ¿no eh? te merece? No soy el político que te va a decir aquí en este programa, sí, pero tenemos que seguir luchando, no podemos decaernos. Ajá. ¿Y cómo? A ah, luchar con. Se nos cayó Marco otra vez, parece que se le cayó la conexión. Eh, este, Bueno, vamos a tratar de de tratar de hacer una. de que se conecte otra vez. Mire, son muchos temas que definitivamente Marco está viviendo la situación que está eh, viviendo en Venezuela, que es bastante complicada, bastante complicada. Ahí tenemos a Marco otra vez. ¿Qué lo es? Listo. Ok, aquí está. Marco, fíjate, te iba a hacer una pregunta ahora. Bueno, se me fue. Se me fue entre. Mira, fantasmas. mira, Carlos, tú, tú, entrev tú, tú entrevistas a, a Ledesma mañana y el tipo ah, te no. va a decir pero hay que seguir luchando y hay que seguir, hay que seguir en esto porque no podemos dejarnos caer de, por la desmotivación y no podemos. Hay que seguir luchando. Ese no soy yo. Ese no soy no, yo. Pero... Claro, porque imagínate, o sea, no, no, no. Eh. Sí, sí, es complicado, Marco, o sea, yo te entiendo. Y, Además, es, más, es más, yo considero eso insultante, porque el que está de oyéndonos sabe perfectamente que lo que yo estoy diciendo es la triste realidad. Claro, ahora fíjate. Eh, hay algunas preguntas, yo las veo, las preguntas. Bueno, sí, bro, pero yo te leí alguna, te decía, bueno, cuál es el, tra el trabajo a realizar por parte de la ciudadanía para tumbar el, el relato de la oposición, bueno, la falsa oposición. La falsa oposición está metida ahí, y yo te digo una cosa. No, va pero ya está desnuda. desnuda, ya la desnudamos, ya está no, desnuda, sí, y además a nivel internacional también. Pero mira, no te extrañes, no te extrañes que allí en Venezuela vaya a haber un chamorrazo, que vayan a poner a cualquiera ahí como una figura... Y entonces se quitan encima las sanciones, se quitan, hay una especie de atmósfera de cambio, pero en verdad burbuja, una burbuja una burbuja. y ante medios internacionales progresistas, bueno, eso a Biden le darán el premio Nobel porque la, la situación de Venezuela la resolvió sí. este, y, y así veremos y por supuesto que no se verán la gente saliendo por el otro lado. Eh, eh, eh, es lo que es lo que pienso que bueno, pudiera bueno lo, bueno lo que tú estás diciendo es sí se porque qué hace el político responsable que no es demagogo ni populista ni nada trabaja escenarios nosotros trabajamos lo, el, el, el, el, el peor escenario el más espantoso es el que yo te estoy diciendo hay otros escenarios intermedios y hay un, hay un hay escenarios que pueden ser maravilloso para nosotros. Para cada escenario nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros eh, aquí en el Frente Nacional de la Derecha Unida estamos trabajando en eso. O sea, eh, estamos trabajando en eso hasta donde se puede. Eh, cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas, pero estamos haciendo esa labor. Porque, eh, pues, como tú dices, puede pasar algo mañana inesperado. ¿Verdad? ¿Y quién está ahí de frente? ¿Quién está ahí de primero? Las mismas maulas, los mismos maulas del amor. ¿Entiendes? Entonces, eh, sí. nosotros estamos, eh, tú, tú por ejemplo, esta entrevista que tú haces, bueno, y la que le va a hacer a todos los del Frente Nacional de la Derecha Unida, va a contribuir a que la gente afuera sepa que nosotros existimos. Pero durante sí. 20 años, durante 20 años, nadie, no, nadie, nadie nos llamó y cuando sabían de nosotros nos bloquearon, porque nosotros estábamos en contra del CNE y de las elecciones. La casa del truco, el CNE no, la casa del truco. ¿Entiendes? ¿Y Entonces, eh, ah, bueno, el famoso Miguel Enrique Otero, ah, que hoy, hoy está amenazado por el régimen, que lo metan preso y le secuestren todo ahí y boten la llave, porque ese es uno de los principales responsables de esta vaina. Es que ese, ese es un problema eh, que yo veo, Marco, que mucha gente de esta que, que antes han transado con el gobierno o con la, con la tiranía socialista genocida piensan que se van a salvar, piensan que es que no los va a agarrar, por lo menos, eh, mira... Eh, esa gente no, no tiene escrúpulos. Hay gente que pide: bueno, vamos a hacer una tregua porque es que hay que meter vacunas. Porque... No, porque es que a Maduro no le conviene tampoco los muertos de él. No, a Maduro le convienen todos los muertos posibles. O sea, es, lo es, que es, es. <risa> ha matado gente de que de, de, de, de, mira que Maduro estuvo desde el año 2000-2001. En la negociación con el régimen, la oposición, con el centro Carter, con Gaviria. Busca la foto. Maduro era el principal representante del régimen. Ojo. Bueno, era el canciller, creo. No, el canciller llegó y era. Creo que era el canciller, tengo entendido, creo. El, can el canciller, pero era el principal de la mesa de negociación de aquí. De que te estoy hablando del año 2003. ¿Ok? Que fue la que llegó al acuerdo para ir a un referéndum revocatorio del 2004. ¿Ok? Que eso fue, eso fue ya la, la, el sello final para la, para el, para, el la final, bueno, para el final de Venezuela. Y ellos fueron los causantes. Y los de la oposición fíjate. también. Ahora fíjate, eh, eh, se va, ahorita se va a armar otro tinglado para ir a elecciones. Eh, y entonces, es lo que te digo. Ni se hable de eso. No, bueno. Ni se hable de eso. Ni se hable fíjate. de eso porque, como te decía. Aquí, lo último que está pensando la gente es una elección. O sea, no vale... Eh, eh, hablar de eso lo está legitimando. O sea, hay que... ¿Cómo te digo? que Eso no existe. Eso no existe. No sé, no sé cómo vender. Tú, tú que eres de los medios que saben mejor cómo se hacen estas no. cosas. Tú tienes tú tienes que hacer manera de que, de que eso no existe. ¿Ok? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, mira vamos a suponer cuando se pueda viajar cuando se pueda viajar de forma normal voy a tratar de hacer el, el, el esfuerzo económico y el tiempo y todo eso para hacer mis visitas a italia donde yo soy dirigente político de la lega en venezuela y en italia yo tengo acceso al principal partido de derecha que hay en italia ok ellos sí. ya saben que nosotros existimos y ya saben que ya no pueden apoyar más a la oposición colaboracionista. ¿Okay? Entonces, ese trabajito hay que hacerlo. Eh, yo en Chile tengo mis allegados. Si yo pudiera viajar a Chile, yo puedo hacer trabajo allá de, de, de, de, de político. El, el yo viajar ya podemos hacer algo. Y podemos ir haciendo una especie de movimiento para, para eso. Para, para ver si en mediano o largo plazo, muy largo plazo, podemos podemos ver ver qué pasa Marco ¿Okay? tú no te has, sí no te has ustedes, sentido... ustedes ustedes ustedes los venezolanos en el exterior no se crean son son un recurso muy valioso porque ustedes pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer entonces ya nosotros por ejemplo nosotros tenemos una representación buena en, en la Florida y, y bueno, a partir de ahí es que estamos haciendo los contactos con el Partido Republicano y con los líder, líderes políticos. Y a partir de ellos es que fue que aprendimos que Marco Rubio no sirve para, carajo, para un carajo. No. cosa que uno no, uno no sabe. O sea, es un rino. Necesito necesito usted para que ustedes me digan en Canadá quién es el mamarracho y quién no es. Bueno, aquí te puedo decir algo. aquí tenemos el gobierno liberal, porque aquí el gobierno liberal eh, yo te Mira, el, el Canadá está entrando una una debacle económica, moral, social por estos cuatro o cinco años de, de gobierno liberal de, de Justin Trudeau. Es que Canadá siempre fue el país más socialista que Estados Unidos. No, no, no, Canadá no fue socialista. Esto no es socialismo. Es mucha sí, sí, sí, sí, no, sí. no, no, no, es lo, no. Lo que pasa es que no, no, no es. Ahora es que yo estoy viendo que la cosa está grave. De nuevo, ahora sí hay que poner atención porque resulta que el tipo, además de que tiene un déficit tiene un déficit, está, mira, Canadá ha perdido muchísima plata y entonces, claro, la pandemia, ahora él se está escudando la pandemia, pero es que esto ya venía desde hace tiempo, el desbarajuste y el despilfarro y, y casos de corrupción, entonces detienes a todos los medios progres de aquí de Canadá que tapan la corrupción, entonces, bueno, bueno, Carlos, bien, por ejemplo, pero el por drama no termina allí, el drama termina en que el, par, el líder del Partido Conservador de Canadá, la oposición oficial, por la cual yo apoyé porque pensé que iba a ser algo, pues resulta que se le vendió a esta gente y ahora resulta que también está buscando sus cuotas del globalismo y está coqueteando y quitó a la persona que estaba encargada de lo que era la, la, la investigación en la Comisión de Contraloría que era del Partido Conservador, o sea, todo un se dan no, y no, se pagan. Ahí, ahí dice Augusto García, ¿cómo que Canadá no es socialista? Canadá es socialista, pero, pero, pero grave. O sea, ahí está el corregible, incorregible. Ahí estatismo. Hay estatismo. <risa> mira, o sea, aquí hay cosas buenas, pero hay otras que no son buenas. Mira, pero, Carlos, por ejemplo, por ejemplo, eh, tú que estás en Canadá, como las personas que nos están escuchando y están en otros países. Una, una tarea importante es que tú, por ejemplo, que conoces el terreno allá, vayas haciendo tu sondeo, tu, tu investigación de quiénes son esos líderes políticos de verdad, de derecha, allá. Aquí hay, Entonces, aquí hay... y, hablar, y hablar personalmente con ellos, hay... miren, En Venezuela hay, un, hay unos carajos que son de derechas, por, por si acaso no lo saben. Son estos señores, se organizan de esta manera. Ellos sí han sido opositores de verdad. Eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda. Sí, claro. Bueno, aquí hay uno, ahí aquí hay uno, se llama Maxime Bernier, pero lo tienen silenciado, pero silenciado. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Yo, yo, lo, yo lo conocí, yo lo conocí hace poco eh, y tengo contacto, o sea, no, no todo el tiempo, pero digamos, él me sigue en Twitter y a veces me escribe. Y, y él fue parlamentario y él le quitaron la silla del parlamento. Ahora es que yo me doy cuenta y digo, no, él no perdió esa elección, le quitaron la silla. Entonces él está ahorita en una retoma de, de aglomerar, porque aquí, como tú sabes, eh, han coartado muchas libertades con la cuestión de la, de la pandemia, han coartado muchas cosas, entonces el hombre ahora está tratando de aglutinar todos estos descontentos y está <coughs> agarrando bastante cuerpo, pero lo tienen silenciado totalmente, silenciado. Bueno, tú le preguntas a cualquier venezolano aquí en Canadá y le hablas de Marcil Berni, te va a hacer una cruz, te va a decir, no, es esa extrema derecha, te va a decir, bueno, no, bueno, pero tú sabes que hacía la MUD en los años entre el 2005 y el, 2000, el 2010, 2012, por ahí, bueno, iban a Europa, se reunían con líderes de izquierda y de derecha, y le decían que en Venezuela no vale, que se quedaran tranquilos, que no hay problema, que con elecciones íbamos a salir de esto, y que tenían que mandar mandarles dinero a ellos para poder ganar las elecciones etcétera etcétera esos carajos hicieron eso y ganaron un billete porque yo fui testigo como el vicepresidente del senado francés me lo dijo en mi cara en, en parís me lo dijo en una entrevista que ellos estaban apoyando a primero justicia porque ellos iban a elecciones y para ayudarnos a que conquistaran el poder y me contaron que américo martín se reunió con varias personas en parís y les dijo que, con, que, que no se alarmaran, que se quedaran tranquilos, que, mandaran, que le mandaran plática a él, porque él eh, les garantizaba que con elecciones iban a tomar el poder y la cosa se iba a arreglar. Nos quedan. Ver, ¿qué te puedo decir? Nos quedan cuatro minutos, Marco. Eh, de verdad que bueno. Siendo, dando nombre, pero como queda poco tiempo, bueno, esa fue una, una promesa. Queda poco tiempo, pero podemos después cuadrar otro encuentro. Por eso no hay problema. Eh, mira, Marco. Bueno, ya para finalizar y. Okay, para yo, puedo escribir, yo puedo escribir una enciclopedia de lo que he vivido. Todo, todos tenemos un cuento, todos tenemos algo que contar de, de, de toda esta tragedia. Este, Marco, bueno, ya para ir cerrando, te vuelvo y te repito. ¿Qué podemos ir a, a, adelantando? ¿Qué podemos ir eh, eh, consolidando? Para, para, bueno, para estar preparados. Bueno, usted, usted, tú que estás afuera y ya tienes contacto con tu programa de, de entrevista, eh, se, se te va a acercar mucho venezolano que está afuera y ese, ese grupo de venezolanos son lo que nos interesa. Es decir, si, si comulgan con los principios nuestros, si comulgan con nuestra forma de actuar y nuestra forma de ver la cosa y aprecian la sinceridad y aprecian que le digan las cosas Dura, ¿verdad? Pero en base a eso, trabajar, bueno, esa es una primera tarea. Eh, ir, a, ir, ir haciéndonos conocer. O sea, muchos venezolanos en el exterior no saben que nosotros existimos. Claro, fíjate, aquí ya Yo tenemos dar una lista de todos nosotros. Esa es mi, mi función. No entrevistas solo a Marco Puede ser, porque Marco Puede ser solito no hace nada. Eh, eh, somos mínimo, fíjate, el, el Frente Nacional de la Derecha Unida está organizada en cuatro grupos liberales libertarios conservadores y nacionalistas cada uno de ellos tiene un líder o un representante o dos te voy a enviar la lista para que los entrevistes. perfecto perfecto no hay problema tú sabes Bien, que eh, por, cosas, por, por aquí cuentas con nosotros aquí tienes otro aquí tiene un nuevo seguidor augusto garcía necesitamos esa enciclopedia marco aquí estamos dispuestos a trabajar en lo que se puede habemos jóvenes con ganas para a pesar de las circunstancias, estamos. Eh, eh, eh, no, no, no es el único. Augusto no, no es el único. Como Augusto, okay. ha, hay muchos más. Y este programa se va a seguir viendo. Tú sabes que esto siempre se ve diferido y lo van viendo y lo van viendo. Y, Entonces, y esto... eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la buena noticia? Que ahí, ahí no se sabía. Que nosotros existimos, que somos personas serias, que estamos organizados como se organiza de verdad una derecha en. En otros países, este, bueno, que los conservadores solitos, si se van a las elecciones, no ganan. Los conservadores tienen que juntarse con los otros grupos de derecha y hacer una coalición, porque si no, no le ganan. Si nosotros ¿Qué? somos, ahora, comple ahora, nosotros somos ahora, más completos que todos, nosotros tenemos, claro, nosotros somos lo mejor de la, de la derecha. Claro, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer yo como, como líder de esta coalición? Hacer una lista de coincidencias y trabajar en base a las listas de coincidencias. Las cosas que no estamos de acuerdo las dejamos en el laboratorio para un momento preciso, en otro momento. Pero la, la lista de coincidencias, por ejemplo, la, la hicimos con República. Nosotros tenemos, no tenemos, tenemos una, unas cortocircuitos con ellos, pero yo hablé con ellos y les digo, mira, vale, vamos a hacer una lista de coincidencias, vamos a trabajar en esto, un pacto de no agresión, y, lo, y los puntos que no estamos de acuerdo, bueno, los tratamos un día en un foro particular, en un congreso, en ¿no? una... Bueno, ya, ya quedamos entonces pendientes con la lista y con, con los muchachos que nos vayan a acompañar por aquí, por este pequeño espacio. Cuenta con nosotros, Marco, cualquier cosa, estamos a la orden, ya sabes que por aquí este, también estamos trabajando, aunque sea de a poquito, pero estamos haciendo algo. Y bueno, cuenta con este espacio. Muchísimas tarea, gracias. Marco. Se pueden ir haciendo tareas por ahí. Claro que sí. Bueno, de bueno. verdad que muchas gracias, Marco. Un placer y cuídate abrazo. Un abrazo y gracias. Claro que sí. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por haber estado eh, eh, pendientes aquí con nosotros y bueno, espero que lo hayan disfrutado y bueno, vamos a seguir, hay que seguir adelante. Muchísimas gracias y feliz noche que tengan todos ustedes. Gracias.